Inesperado, Ángel de Brito podría ser participante del bailando. Ángel de Brito es uno de los periodistas del mundo del espectáculo con más reconocimiento en Argentina. Su talento para revelar primicias y su perspicacia a la hora de hablar. Lo hicieron escalar en la fama hasta llegar a ser jurado del Bailando 2018. Parece que su futuro rol dentro del programa de Marcelo Tinelli le va a quedar excelente, entiende del juego, es polémico y jamás se reprime para opinar. Sus frases siempre pegan fuerte a los demás y hacen eco en los medios. Y a pesar de todo, el conductor de Lam, confesó algo sobre sí mismo que podría llegar hasta Tinelli y cumplirse. Uno de sus seguidores de Twitter le preguntó si se animaría a bailar en el showmatch, A lo que De Brito respondió, sin vueltas, que sí. Tiempo atrás se había rumoreado que podría participar, pero no llegó a ocurrir y le dieron una silla en el jurado sin embargo ahora, con su declaración podría cambiar algo. Varios usuarios trataron de sacarle más información y le preguntaron si bailaría con Laurita Fernández, con quien había dicho con anterioridad que prefería bailar. Aunque la rubia también es jurado, muchos pidieron que hicieran pareja. Otro de los nombres al que lo vincularon fue el de Mika Visiconte. ¿Será convocado para ser parte de la salsa de 3? ¿Qué pensás?